perfecto, bueno bienvenidos al ti productivo de este lunes hoy quiero hablar de el trabajo profundo a mí este concepto de Carl Newport me cambió un poco la vida y debo decir que ha sido un poco revelador descubrir este este método les voy a contar un poquito más acerca de esto y es que el trabajo profundo viene del de libro de Cal Newport del mismo nombre Deep Work y en este libro él trata de analizar y dar un método al mismo tiempo para eh, que nosotros podamos ser más efectivos con el trabajo que realmente requiere y esa concentración y esa atención plena. Él da un método de cuatro partes y es bastante complejo, él incluso es bastante radical porque dice, bueno, mira, no, ah, incluso deja las redes sociales para que puedas producir realmente un trabajo de valor y calidad. Entonces, bueno, dicho esto, yo voy a agarrar eh, como dice aquí, este snippet o este nugget, este pedacito de todo este libro. Si quieren, yo tengo un resumen del libro que se los puedo pasar si me escriben a cualquiera de mis redes sociales y allí les puedo contar un poco más sobre el libro. Sin embargo, vamos a agarrar este pedacito que nos va a servir para cambiar de alguna manera Cómo nosotros hacemos las cosas. Según Carl nosotros tenemos un periodo del día de dos horas a cuatro horas en el que nuestro cerebro está súper afinado en cuanto a nuestra atención. Entonces, si eres un genio o te dedicas a la investigación o, o tienes estos trabajos que requieren súper concentración, puede que llegues a tres horas y media, cuatro, pero los mortales como nosotros vamos a llegar en promedio a dos horas, dos horas y media. Esto ocurre en algún punto del día dependiendo de cómo seas tú, de cuándo te levantas, eh, cuándo te acuestas, cómo son tus ritmos, cómo es tu energía, cómo te hidratas, cómo tomas cafeína o teína, y todo este tipo de cosas. Entonces el truco acá está en determinar cuál es ese momento del día en el que tu cerebro está, bueno... On fire. Cuando tú determinas en qué momento del día tu cerebro está más pilas o está más agudo para ese trabajo, esas dos horas que podemos redondear de alguna forma eh, de nuestro día, tenemos que protegerlas como si fueran unos leones y unos tigres, porque en esas dos horas el trabajo que vamos a producir es el mejor trabajo posible de ese día. Por ejemplo, si tú te dedicas a crear contenido y tienes que escribir un guión para un video o tienes que escribir un post eh, para un blog o estás escribiendo un libro, utiliza esas dos horas de trabajo profundo para producir ese trabajo. El resto del día, manéjalo como tú quieras, bloques de tiempo, actividades administrativas, pero esas dos horas tienes que dedicarlas a a lo importante. Yo muchas veces en estos tips productivos que se quedan en mi canal de YouTube, así que pueden ir escuchándolos este, si se han perdido algunos o si han llegado un poquito tarde, yo siempre les hablo de algo que es el MIT, o el Most Important Task. Yo siempre utilizo estos términos en inglés porque la literatura de productividad casi siempre está un poco en más en inglés que en español eso significa la tarea más importante, el top goal, la meta más alta que yo tenga para ese día. Entonces, este trabajo profundo tiene que estar, porque sí, ligado precisamente a esa meta más alta, a lo que es realmente importante, no es al urgente. ¿Okay? Si tengo que llamar al banco, si tengo que llamar a algunos clientes, si tengo que postear, eh, responder comentarios, si tengo que hacer, no sé, alguna reunión incluso, vamos a tratar de que ese trabajo quede fuera de estas dos horas de trabajo profundo. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo de lo que a mí me funcionó. ¿okay? Cuando yo empecé a implementar el trabajo profundo, este concepto de Cal Newport, en el libro del mismo nombre, pero creo que en español se llama un poquito diferente. Cuando empecé a implementar esto del trabajo profundo, yo trabajaba unas 10 a 12 horas al día en un trabajo de oficina, pero a la vez estaba creando este emprendimiento llamado Mujer Cronopio. Entonces, wow, cuando yo llegaba a la casa ya mi cerebro estaba agotado de todo el trabajo, porque era un trabajo que era muy exigente intelectualmente y en el cual yo me entregaba muchísimo porque era un trabajo que disfrutaba enormemente. Entonces yo decía, bueno, cuando llegué a la casa hago este tipo de cosas. No, no me funcionó de esa manera, como les digo, porque estaba agotada. Otro dato de este asunto es que yo siempre me considero una persona nocturna. No, mira, yo hago el mejor trabajo posible es en la noche, yo soy un búho, yo eso de levantarme temprano, olvídalo, yo nunca me voy a levantar temprano para estar trabajando ni haciendo cosas. Bueno, como les digo eso, le digo lo otro, que lo logré, porque tiene que ser en la mañana y nada más la mañana funciona y el club de las 5 de la mañana, no, sino que tus circunstancias van a determinar cuando tu cerebro está preparado para hacer ese trabajo profundo. Entonces, como les digo, el agotamiento a mí me empujó a que yo aprovechara las horas de la mañana. ¿Qué hacía yo? Me levantaba dos horas más temprano. ¿Cuál fue la ventaja de todo ello? Que en ese momento de la mañana, como que el mundo a mi alrededor todavía no había despertado y me permitía de alguna manera hacer ese trabajo con todo lo que yo tenía. ¿sí? Entonces, en esas dos horas, antes de irme a trabajar, yo hacía las cosas importantes para que mi emprendimiento fuese avanzando. ¿okay? ¿Qué pasaba en esas dos horas además como un beneficio adicional? Pues les cuento que yo llegaba motivada a mi trabajo, llegaba contenta, llegaba animada. Además llegaba con una paz de que yo realmente había trabajado en las cosas importantes. Entonces, para resumir todo este concepto antes de darles la palabra a ustedes, el trabajo profundo son dos horas a tres horas al día en las que nuestro cerebro está en la mejor forma posible para producir el trabajo más importante por ello tengo que cuidarlas como nada y ligarlas a mis metas más importantes no puedo hacer trabajo urgente que no valga la pena no en estas dos horas yo tengo que lograr avanzar en las metas, en las metas importantes, en generar valor para ese proyecto que yo estoy trabajando. No tienes que tener un emprendimiento para hacer todo esto. Esto lo puedes hacer con un trabajo, un proyecto de cualquier índole. Lo importante es saber que nuestro cuerpo funciona de una manera particular. Entonces, en primera instancia, es descubrir cómo funciona nuestro cuerpo en la... Por ejemplo, en este caso particular, es descubrir esas dos horas en las que estoy mirando wow, como un avión y utilizar esas dos horas para crear valor, para realizar el trabajo que cree valor. Yo hace unas semanas les hablaba del principio de Pareto, que decía que el 80% de los resultados se logran con el 20% del esfuerzo. Entonces, el truco acá es descubrir cuál es el 20% y hacerlo en esas dos o tres horas de trabajo profundo. Yo espero que les haya gustado el tip de hoy. Les recuerdo que... Estas salas de productividad las estoy haciendo en el club de multipotencial. Allí lo tienen en la cosita verde, en la casita, perdón, verde. ¿Por qué? Porque me cansé de estar cuadrando con la gente. Así que si se quieren unir al club para recibir las notificaciones y armar sus salas, está abierto para todos ustedes, para lo que quieran hacer. De todas formas, las grabaciones que yo hago de estos tips, Quedan en mis redes sociales, especialmente si lo quieren oír completo van a estar en mi canal de YouTube, que este, pueden encontrarlo como Mujer Cronopio. Así que muchas gracias por estar acá, Ana, Rodolfo, Carlos y Lisette. Ahora sí, si quieren subir al escenario, saludar, comentar algo, qué les pareció este tip productivo, pues abro los micrófonos con todo gusto. Y bueno, primero le doy la palabra a mi querida Ana. ¿Cómo estás Ana? Buenos días. Sí. Buenos días, mi princesa Olga, ¿cómo estás? Oye, estaba escuchando y yo decía, ¿y cuál será mi hora productiva? Fíjate que yo no he prestado atención a eso. Y bueno, sí, sé, sí que sé, me imagino que tengo momentos, pero de yo hacerle como un calen, un schedule, no, no tengo. Tengo que investigar si soy productiva en la mañana o si soy productiva en la tarde. ¿Tú sabes? que Ayuda mucho a eso Ana, eh, llevar un diario, no es un diario de querido diario, hoy me he sentido bla bla bla, no, sino realmente anotar en un papelito, en un cuadrito de Excel, lo que te sientas más cómoda, en qué momentos tu cerebro se va sintiendo, de qué manera, incluso después puedes poner cosas como cuánto, eh, cuáles tus horas de sueño, porque tiene que ver mucho con eso, cómo te hidratas, si tomas más agua en la mañana, en la tarde, cuando haces ejercicio, de hecho hay muchas eh, posturas de yoga que ayudan a oxigenar el cerebro y eh, hacen que tu cerebro esté preparado para estas dos horas profundas. Por ejemplo, eh, hay, hay escritores y eh, otras personas que en su rutina de la mañana, lo que hacen, bueno, se hidratan, hacen todo lo que tengan que hacer, meditan lo que ellos quieran, y al final de la rutina hacen una postura de yoga para oxigenar el cerebro y prepararlo precisamente para esas dos horas de trabajo productivo. Así que em, empiecen, yo creo que una de las cosas más importantes de la productividad es conocer tu cuerpo. Eh, a veces a uno le suena eso como loco, porque bueno, pero que tiene que ver una cosa con la otra. Pero sí, recuerden que nosotros necesitamos al cuerpo necesitamos a la mente porque es un todo para nosotros poder producir ese trabajo y producir ese valor, aprender cosas, perdón, aprender cosas nuevas y todo ese tipo de cosas. Necesitamos que nuestro cuerpo esté hidratado, que nuestro cuerpo esté bien alimentado, en fin, necesitamos una serie de cosas para que esas dos horas de trabajo profundo o ese día laboral completo funcione. Entonces el truco está en ver ¿Cómo funciona esta máquina que llamamos cuerpo y qué necesita ella para producir el mejor trabajo? Y en eso también tenemos que meter que nos sintamos bien, que nos sintamos bien con nosotros mismos, que nos sintamos energizados, que nos sintamos incluso felices, en bienestar, contentos. Porque la productividad al final de cuentas es tener un día en el que tú sientas bienestar, no es un día en el que hiciste más cosas y te sentiste estresado, sino que tú sientas que lo que hiciste fue lo importante y sobre todo fue lo que tú decidiste hacer. Entonces imagínate, para montar la máquina o el proyecto que te lleve a sentir eso en la noche, es que tenemos que hacer ese trabajo poco a poco, hay muchos días en que no va a salir como, como lo tenemos planificado y entonces la productividad va a venir allí para ponerte como un ancla o una tabla de salvación para que tú puedas volver otra vez a tu ritmo, por ejemplo, yo acabo de llegar de unas cortas vacaciones en las que, wow, pasaron mil cosas, incluso les estoy hablando aquí y yo sufro de vértigo y tengo un ataque de vértigo, pero ya yo tenía todo esto escrito yo tenía esto programado, entonces esto no significa para mí un estrés. Yo puedo hacerlo como parte regular de, de mi día. Y eso es lo bonito de la productividad y de la planificación. Entonces, por eso es que a mí esto me resulta como, no sé, me enamoré tanto de la productividad que bueno, me volví coach de productividad. Así que gracias, Ana, por poner eso sobre la mesa y también le doy la bienvenida a Rub y a mi querida Alicia Nat Natalie. Rodolfo, buenos días, subiste al escenario. ¿Qué quieres comentarnos? Hola. Hola. Bueno, mira, este, eso que tú estás comentando, este, la primera vez que lo escuché fue de un de un cliente, una empresa importante, el, el director. Entonces yo me iba a reunir con él para tratar un tema y me dijo: Rodolfo, yo solamente trato temas de inversión, de creo que fue, me dijo de 9 a 11 después de eso ya no tomo temas que no tomo ya no toco esos tipos de temas me pareció interesante oírlo incluso este pues me puse a pensar pensativo no ese punto no ahora bien creo que este bueno obviamente yo un, después de eso comencé a auto observarme no cuando era más productivo bueno si en la noche se produce en la cuando tú ya no ya atendiste a todos tus clientes y tienes tu momento. El nivel de concentración es máximo en la noche porque te ayuda a en mi caso, no hablando, noté que me ayudaba a que ya no tenía cosas por hacer, sino que tenía todas las cosas que hacer seguimiento y planes a ejecutar. Es válido, pero no es productivo desde el punto de vista de actividad para ejecución. Entonces había otra hora del día que sentí que era como más factible para otro tipo de, de, de, de actividad. Entonces descubrí pues que había unas horas para unas cosas, para mí, ¿no? Y otras horas que eran fabulosas en la mañana para otro tipo de actividad de planificación. Entonces, este, ¿cuál de ellas me quedo? Bueno, ambas cosas que te estoy comentando son diferentes tiempos para diferentes tipos de, de, de movimiento. Pero sí, este, obviamente, si te levantas más temprano en la mañana, este, puedes aprovechar el, el mejor tiempo con una meditación consciente. Este, una meditación por lo menos de media hora mínimo. Este y si te paras a las 5 y te queda ese minuto, pues de las 5 de la mañana considero que es la hora, es la hora divina de conexión contigo mismo pero tiene que ser, es decir, tienes que tenerlo como cuando estás como conectado con un proyecto cuando estás conectado con algo, que verdaderamente tu corazón y mente van un solo camino ¿no? es, una, es una energía que tú vas desarrollando en ese sentido después de eso pienso que si tú estás um, eh, llegando tarde o haciendo cosas así vas a actuar conforme el mundo externo te vaya diciendo pero cuando tú actúas desde tempranas horas a una meditación y como y estás como más concentrado hacia dónde vas y revisaste los objetivos que planificaste la noche entonces como que vas más directo a donde vas y entonces el mundo externo ya no te marca la pauta, sino tú marcas la pauta del mundo externo. Entonces, yo pienso que son dos horas importantes para mí, en la madrugada y en la noche. Pero no noche, noche, no, en la noche cuando ya tú terminas de, de hacer lo que hiciste, cenaste, tomaste, te tomaste algo bien sabroso, eh, de jugo, de eh, qué sé yo, te sentaste cómodo, no tienes sed, no tienes hambre. No, nadie te va a llamar, entonces tú te pones ahí, desconectas, te desconectas de todas las cosas que te llamen, que te, que te, que te distraigan y entonces eh, comienzas a pensar cuáles son los pasos a ejecutar en un proyecto que tienes en mente, como si fuese una estrategia de, de guerra, ¿no? voy a hacer esto, ajá, sí. con esto y comienzas a, a la planificación como tal creativa, pero necesitas la mañana como para tomar esa planificación objetiva y de decir, bueno, además la revisa, la subrevisa. ¿no? Y después viene la acción, después ya después pues no, no viene pensamientos más allá de que, oye, me interesó algo. Bueno, lo trataré después. Bueno, muchas gracias. Perdón que no podía quitar el. <ríe> eh, fíjate, Rodolfo, hay, hay unas perlas de sabiduría en todo lo que dices. Eliana está tratando de subir. Ok, pero sí. Perfecto. Mira, estaba anotando aquí justo porque hay algo que me parece increíble de lo que dices y es que tú te diste la tarea por ese disparador que tuviste con este cliente de pensar o qué sé yo. Pero lo importante es que te diste la tarea de observarte y de observar cómo eran tus ritmos y de observar cómo, cómo se movían las cosas alrededor de ti y determinaste determinaste estos ritmos particulares que te funcionan a ti para que y eso me parece fantástico para que el mundo exterior no decida por ti el mundo exterior no decide por nosotros y eso es la magia de tener esto consciente de como dices tú planificarte planificarte en la noche anterior, hacer tu meditación en la mañana, todas estas cosas que nos viene diciendo Rodolfo, es un sistema que él arma alrededor de qué? Alrededor del de respeto que él tiene y el compromiso que él tiene consigo mismo. Eso es lo importante de todo esto, porque lo que ustedes planifican, lo que ustedes trabajan con ese amor, eso lo que quiere decir es que están respetándose, amándose y comprometiéndose con eso que está allí en el papel. Muchas veces hemos oído en nosotros mismos y en otros cercanos a nosotros, no, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto y este es mi sueño y tal. ¿Y dónde está en tu calendario? ¿Dónde está eso representado en el mundo real? Entonces eso quiere decir que no queremos hacer las cosas sí o no, a lo mejor no es el momento, a lo mejor necesitamos chance, pero si ya las cosas están dadas para hacerlo y no están en ese calendario, en esa planificación, es que yo no tengo compromiso o realmente yo no quiero hacerlo o realmente es un sueño que no es el mío, ¿no? Entonces, allí viene también mucho lo que decía Rodolfo, del mundo exterior. ¿Cuáles son las cosas que yo realmente quiero hacer? ¿Cuáles son las cosas que deben estar en el calendario? ¿Y por qué hablo de calendario? Porque, señores, si ustedes ven su calendario, allí van a ver el reflejo de su vida. Allí realmente ustedes van a ver cómo están viviendo su vida. Y allí están las decisiones que ustedes están tomando minuto a minuto de cómo quieren pasar su tiempo aquí, en este plano, no importa lo que crean, pero en esta vida que están viviendo. Y eso es lo importante de hacer conciencia de lo que están haciendo en sus días, de observarse y no estar persiguiendo cosas por el hecho de perseguirlas porque creemos que es lo que tenemos que hacer por el deber ser entonces creo que me quedo muchísimo con lo que dice Rodolfo del mundo exterior descubre descúbrete observate conócete para que planifiques en función de lo que realmente quieres hacer y no Dejes que el mundo exterior te atropelle, decida por ti y sea el que determine cómo suceden tus días. Eso es importantísimo. Y bueno, con esto le doy el paso a mi querida Eliana. ¿Cómo estás? ¿Por allí? Hola Olga, buenos días a todos. ¿Cómo están? bueno entrando a la sala y, y lo que dice el calendario eh, súper importante yo lo estoy haciendo el calendario más que el calendario eh, la formación de hábitos también lo tengo a la vista lo, lo hice en una hoja a mano y ahí voy viendo este cómo va el tracking de, de los hábitos que estoy implementando porque para mí es importante entonces, cuando veo que, en qué estoy fallando, porque tú puedes decir sí, voy a implementar tal hábito, pero llevas el, el, el tracking de eso, en qué has fallado, entonces ya yo veo en qué estoy fallando y, y, y lo extrapolo al calendario porque lo visual, nosotros somos no sé qué porcentaje, es el que la mente lee la parte de, de imágenes, y aunque esto no es una imagen como tal, porque son letras y, y, y todo esto, pero para mí es una imagen que entra a en mi cerebro y me dice, Elena estás fallando en este hábito que no lo estás haciendo como el de los otros, pero el calendario es nuestra vida allí también plasmada, incluso la personal, porque como dices tú, cuando dijiste la tarea más importante del día, definirla, eh, este, tiene que estar allí y, y, y, y abrir los espacios de que si tienes una cita médica, todo eso tiene que ir baseado en ese calendario en función de programarte para ti y pide en función a tus clientes, a tus capacitaciones, a muchísimas cosas. Yo pienso que, que el, la, el éxito de, de nuestros días es el, la organización y la planificación. Y bueno, tú estás más que clara en eso y, no, y siempre nos aportas mucho. No, muchísimas gracias a ti. Y yo creo que, ¿sabes lo bonito de la productividad? Y de, y de todas estas cosas que, que hablamos en estas salas. Es que realmente nos hacen pensar en el compromiso que tenemos con nosotros mismos. Y realmente a mí me han hecho pensar muchísimo en cómo transcurres mis días y realmente eso pone en perspectiva todo porque entonces tú vas trabajando en realidad hacia lo que quieres vivir no vas trabajando persiguiendo cosas que ni siquiera estás consciente de si quieres o no sino que te, te, te, te das cuenta de que el tiempo pasa ni siquiera es un recurso eh, y, y tienes que empezar a tener conciencia de cómo lo estás utilizando ¿Y de qué estás metiendo en ese tiempo? ¿A qué le estás dando cabida? Incluso yo siempre pongo un ejemplo, y es ¿cuántas veces no hemos dicho o han dicho otras personas no, bueno, es que yo tengo que ir a la fiesta de menganita porque eso es un compromiso y tal y qué sé yo? ¿Realmente tienes que ir? Este, ¿Realmente así quieres pasar tu tiempo? ¿Realmente es tan importante para ti? Entonces allí uno se va, digamos que liberando de compromisos que en realidad no son lo que tú quieres hacer y que en realidad no traen nada a tu vida. Así que con esta idea voy a cerrar esta sala de hoy. Les deseo una semana increíble. No, les deseo una semana de conciencia plena, de conciencia en lo que están haciendo con sus recursos, el uso del tiempo, su dinero, su atención y su energía. Conózcanse y pongan en marcha mecanismos para vivir la vida que ustedes quieren y haciendo referencia a lo que nos decía Rodolfo, no dejemos que el mundo exterior decida la vida que estamos viviendo por nosotros. Los espero el próximo lunes en el Club <coughs> Multipotencial. Ay, mira, ya. <coughs> ya la voz de la mañana salió. Este, los espero también el miércoles con una sala llamada Felizmente Productivos y también tenemos una de organización digital los jueves y si les gusta la escritura creativa en el club de escritura creativa que es el hermano de este club multipotencial también estamos todos los sábados en la mañana en donde escribimos juntos y es una sala maravillosa que, que tenemos este, los sábados Así que bueno, si quieren más tips productivos y más información, vayan a mi canal de YouTube, me encuentran en YouTube por Mujer Cronopio y ahí van a tener todas estas grabaciones disponibles para cuando necesiten escucharlas. Feliz día y cierro la sala en tres. Feliz dos, día, gracias. Uno. Gracias Eliana, gracias Ana y gracias a todos los que se conectaron.